¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintor y aquí estamos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Eh, creo que ya había guardado y había grabado y había tenido a todos los Pokémon bien curaditos. Sí, incluso le subí un poquito de nivel a Radalaila y a Annie. Así que toca seguir con la aventura. No sé qué me preguntó Rotom, pero como siempre digo, en esta versión hay que hablar bastante con Rotom. Que nada, porque no dan una serie de objetos y demás A ver, Rotom, ¿hacia dónde tengo que ir? Dime Cállate y dime hacia dónde tengo que ir Que no me acuerdo Vale Tengo que llegar Aquí eh, Vale, es una playa que antes no estaba Vale, perfecto Vamos para allá Venga porque está tanto tiempo en negro? Que no lo entiendo. Bueno. Les recuerdo que había llegado a la ruta 2. Y había capturado ahí a Ani. Y ahora toca seguir. Tengo que pelear contra ese, creo. Sí. <ríe> pero bueno. Yo tengo un truquito porque... <ríe> estamos en un bloque. Y esto es bastante... Eh, importante. Hay que coger todos los objetos, claro que sí. Pero... Resulta que siempre se me pasa Que por aquí hay otra Ruta más Y puede ser interesante Para mi nuslo, ¿vale? Entonces Puedo ir a por un Pokémon de ruta O tirar por aquí Y ya es una pelea y un objeto Vamos a por el Pokémon de ruta esto es un cementerio Así que imagínense que puede haber Un fantasmita Y si sí, tengo un poco de suerte Claro pues un Driflon, venga Nunca he visto este Pokémon antes uh. Driflon creo que antes no salía, eh Está a nivel 8 Vamos a capturarlo porque creo que puede ser de interés para, para Minuslo eh, Vamos a hacerle una onda trueno Yes Sube la evasión se esquiva el onda trueno Qué fuerte Venga, otro Bueno, ese tornado no me es muy eficaz Es este de tipo volador también O sea que... Dos por uno Y vamos a usar... Bomba Espero que no se lo cargue, por Dios Bueno... Bueno. Vamos a intentar capturarlo. 10 Pokémon, sí. Porfa, porfa. No vi que si era chico o chica el Drifloom. No me he fijado, la verdad. 2 ¿Dó? No me preocupa. Era un Drifloom macho. Es que... No, no, Placaje no lo puedo usar Impact Trueno Tiene menos Pero ataca la parte Especial y no sé si le va a hacer Mantaño o menos Entonces estoy ahí en un dilema Así que vamos a intentar usar otra Pokeball O una Super Bowl. Vamos a usar una Super Ball Está ahí variando aunque debería dejar la Super Paul para más adelante Pero es que quiero capturarlo ya ¡Bien! Y vamos a buscarle el nombre para ese triflom. Vale Adrielcito, el 13 Quiere aprender pantalla de luz Pantalla de luz No Estaba pensando yo alguna estrategia. Vale, Driftlon a la Pokédex. Y bueno, el Drift va a tener el nombre De uno de los De uno de mis seguidores que más suscriptores tiene eh, No le estoy diciendo que sea un fantasma ni nada, me encantan sus vídeos y todo <ríe> Y creo conocerlo en persona Creo que lo he, visto, lo he visto un par de veces Y que hemos estado en un par de torneos de Pokémon juntos pero tampoco es que tengamos una amistad muy, muy, muy fuerte Porque apenas hemos hablado Pero se, me gustaría, por supuesto, hablar mucho más con él Es Nico Se llama su canal Silent Nico Y vamos a ponerle Silent Silent Nico Así Búsquenlo y suscríbanse a su canal, Silent Nico Si le gusta Pokémon, le, gusta le va a gustar este canal, seguro Y quiero añadirlo a mi equipo, pero vamos a enviarlo por el momento al PC Y enseguida voy y lo recojo porque tengo que ver aquí en cambio Así que, vámonos un momento al centro Pokémon y enseguida estoy con ustedes Bueno, aquí estamos en el centro de Pokémon Y con Drifloon que es ese Tiene la habilidad resquicio, o sea, no es que me sirva de mucho, pero bueno eh, estaba pensando por quién cambiarlo y tras darle mucha vuelta vamos a cambiarlo por Fionitrix porque este bicho es bicho y al mismo tiempo cuando evolucione va a ser eléctrico y ya para eso tengo a Driusito y este fantasma volador que me cubre bastante en el, en el equipo Así que Drifron lo vamos a meter para aquí Y vamos a seguir con, con él durante la aventura Por el momento Vamos a donde estábamos antes Bueno, ya estamos en el cementerio de Huaholi Vamos a ver qué Si ¿Sí puedo aprender eko No, <ríe> ni Vivar tampoco Pues nada, ese Drifron tiene que subir de nivelitos no mire si tenía puesto el repartir de experiencia. Vamos a encenderlo. No, vamos a quitarlo. Porque si subo más más experiencia para, para Silent Nico. Y vamos a la lucha. Hola. Un antiparalizador. Vale, no está mal. Vamos a luchar contra este. Tengo que intentar no ponerme sentimental en el cementerio, si no.. Sino que. Ahí gente. Empresario Rómulo te desafía. Un saludo a todos los Rómulos. No creo que haya muchos, pero bueno. Saca Peck Que volador. Y normal. Así que no creo que pueda hacer mucho. Restricción. Hey, es bueno que un Pokémon de tipo fantasma tenga un ataque de tipo normal. Venga, restricción. Así tiene un par de turnos ahí. Ahora ¿No me baja el ataque. Sí, perfecto, pero es que no me vas a poder atacar. A no ser que uses tornado. Y yo uso tornado. Picotazo. Oye, pues eso también vale. Bueno, no quita mucho, pero bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Oye, ¿y la restricción, ¿por qué no siguió? Mi no entiendo. Eh, no pasa nada. Venga, vamos a usar otro tornado y ya está. Pikipek fuera. Y si hay que cuidar un poquito a Silent Nico. Ya no puedo contener más las lágrimas. Vamos a cuidar un poquito de Silent Nico. Bueno, continuamos por aquí. Que seguro que habrá más objetos. Y una chica para pelear. Esta también querrá pelear. Sí, quiere pelear. ¡Quiere pelear! Dice Yupi, un combate. La preescolar Mar te desafía. Un saludo a todas las Mar. Saca. A Jafi. Que de tipo normal. Y otra vez a Silent Nico ¿Por qué Silent Nico? Recordemos que la prueba ahora que, que nos, nos hace Liam eh, Tendría que luchar contra incluso un, el Pokémon Totem Es decir, el, el Guardián El Pokémon Guardián Y va a ser Jungos O la evolución de Jungos, mejor dicho Entonces, es importante que, que el Pokémon que yo tenga sea mejor que el otro si no es mejor al menos en cuanto al a, a tipo entonces es importante que el mío sea fantasma porque si él me ataca con ataque de placaje y demás pues no me van a hacer daño es verdad que yo con un ataque de tipo fantasma tampoco le voy a hacer nada pero bueno por eso el doble tipo de de Silent Nico que va a ser volador y además que tiene por lo que veo restricción Oye, pues ayuda, eh Aunque la restricción, porque veo, no quita nada Y yo pensaba que la restricción iba, iba a atacar para el turno Y veo que no A ver Huffini me está bajando el ataque y me está mmm, molestando bastante Pero es que el pobre tampoco tiene nada más que hacer Así que, <ríe> bueno A ver, quiero hacer una comprobación Tornado de este tipo... ¡Ey! Pues sí, bájame el ataque todo lo que quieras, hija. <ríe> Venga. Sí, vamos a cuidar de ser el Nico un poquito. Ser el Nico al 9. Y al 10, toma ahí. Eh. Quiero luchar contra más afines. <risa> ¡Yupi! Una derrota Esta se contenta con cualquier cosa A ver, esto lo tengo que dejar Porque me ha parecido súper extraño Mira, la boca Yo pensaba que la de X era la boca Pero es que tiene una boca dentro de la boca <risa> Es un poco raro Bueno, solo quería que lo vieran como curiosidad Bueno, tras esa curiosidad Pokémon cogemos el objeto Que es una Z grande Y ahí hay una MT que no me quiero dejar escapar. Es una super poción. Por cierto. Para los que no sepan. Lo que hace resquicio. Que aquí no me va a ser nada útil. Pero bueno. Y se daña al agresor. Que le ha dado el golpe de gracia Con un movimiento de contacto. Es eh, sí, decir. Vale. Solo va a funcionar cuando me maten. A Siren Nico. Es una pena, ¿no? Me imagino que tenía otra otra habilidad Que podía ser mucho mejor que esta Pero bueno Uy, no he luchado contra ella A ver Confidencia Una MT que jamás he usado, la verdad A ver, confidencia Hace que el objetivo pierda la concentración Sent eh, Contándole un secreto Disminuye el ataque especial del oponente todos lo pueden aprender, pero es que no me sirve mucho. Es como un poco un poco como avivar. La C y la 1 son muy parecidas. A ver. Vamos a luchar contra esta. Hola. Dice, ¿Quieres que te enseñe el movimiento que mejor se, se le daba a mi Pokémon? Bueno. Tú seña, tú seña. La que de Pokémon Lidia te desafía. Un saludo a todas, Lidia. Saca Pikachu. ¡Ojo! Este sí que me puede hacer dañito. <risas> Entonces, Triflon va a ser un... ¡Hola! ¿Qué tal? Me voy. A ver. Contra Pikachu. Vamos a meter a Anto. Vamos a meterle un mordisquito. Ah, tiene electricidad estática. Caramba. Me baja la.. ¿Por qué me baja la defensa? Si no eres atacante especial, Pikachu. Colmillo, Igneo. Pika, eres un poco picazado. Pesado. A ver si lo quemo. No se quema Bueno, placaje, que está lo que le queda. Ah, pero que me está bajando el ataque. Contra. Vale. No creo. Creo que con un placaje debe morir. Pikachu debe morir. Pica, pica. Pues rasca, rasca. Como diría mi Pokémon, pica, pica. Pues rasca, rasca, hija. Bueno, aunque debo hacerlo más a menudo, vamos a guardar porque, claro, encima la capturadora se me está apagando la 2x3 y es un coñazo. Vamos por aquí y ya creo que no hay ni más objetos ni nada en esta zona, pero muy probablemente offline vendré y aquí me pongo a, a, a luchar con, con Sirenico para subirlo de nivel. Así que por el momento lo que voy a hacer ahora va a ser meter a Seiken... Bueno, si sí, es el único puede quedar primero Pero vamos a empezar a usar ya el repartir experiencia Oh no, venga, ya. vamos así A lo loco, que para lo que queda No me va a hacer falta Vamos a luchar contra este niño Hola Dice el niño Avanta toda máquina, motores preescolares El preescolar Pablito te desafía un saludo a todos, Pablos y Pabritos. <risa> pues mira, digamos que esto puede ser un problema. Vamos a usar Impresionar. Toma, retrocedido. Venga, vamos a usar otro. Tiene resquicio, mira lo que me hace resquicio. Me hace mucha pupa. al bueno, menos el enemigo suda al 12, al 11 perdón Con un poquito de... Ah, no sube al 12, me da un todo. Uy, creo que he gripado. Pues nada, niño. Ya vieron lo que hace el resquicio, ¿no? Bueno. Por aquí veo una domicilia. Vamos a entrar en esta casita. Y usted me va a decir algo, me va a dar algo. Si no me va a dar algo, caise la boca. Otra domicilia aquí en la nevera. Aquí hay un libro. Una puerta. Oh. ¿Puedo descansar y curar los pokés? A <risa> humedad. Qué asco. A ver. No están curados, me imagino. No. <risa> qué pena. Antes cuando te, te ibas a dormir te, te curaba los Pokémon. Algo, algo de eso creo recordar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pensé que iba a tocar a ver si... Porque la verdad que no sé si es una Wii o qué consola es. ¿eh? En fin. Un montón de palos Y aquí un cojín Pero no hay Pokémon, o sea, todo un poco raro Bueno, como fue Vamos a coger el objeto Que estaba por aquí Aquí no hay, no hay nada Pero aquí había un objeto Una sanabol oye, que nunca viene mal Y caminemos por esta zona. Vamos a pelear con esta persona. Un crabrawler. Bienvenido a mi precioso motel. Como ves, está situado prácticamente en primera línea de playa. Este crabrawler es mío, es un hacha. ¿A que sí? Eh, retiene a los viandantes para que así yo pueda seducirlo con las vistas al mar que tenemos. Nos ha ido también que tenemos todas las habitaciones del motel reservadas. Lástima. Pero no hay mal que por mí no venga Vaya, eh, ya verás sígueme ¿Eh? ¿Tengo que seguirlo? No, puedo, puedo hacer lo que me dé la gana Muy bien Dice, anda a una playa, qué bien, no te preocupes Que no, no sé qué, nos cuanto cuánto Venga en todo lo que tú digas, hijo Ajá ¿Con Rockthruf me, me vas a tomar todo el pedido? Bueno, por aquí no hay nada más Pensé que había alguna dominicina a ver. Se puede entrar por aquí. Tú me vas a dar algo. Uh, de gol, Muy bien, muy bien. Gracias. Yo tengo uno como tú. Y tú me vas a dar algo. <risa> es unos días. Y. Vale. Aquí un objeto. Super poción. Bien. ¿Y, ¿Y, y, y, y? ¿Y dónde se fue el señor? Aquí. Hola. Mira la playa que se extiende ante ti. Se llama Playa Big Wave. No dudes en echarle un vistazo porque en ella habitan Pokémon muy interesantes. Por cierto, este acceso a la playa lo hicimos nosotros mismos. Crapproble y un servidor. Ah, o sea, no estaba. Tú quieres luchar, venga. ¿Luchamos contra él? Venga. Sí, vamos a, a guardar por si acaso. Por si acaso se matan en la consola Venga Vamos a luchar contra él Y dice Alola, coleguita Soy el primer surfista que te has encontrado En tu recorrido insular Perdón, Tengo... no entone Miguel. Pues sí eres... Dios, qué feo Surfista Jake te desafía Un saludo a todos los Jake Si existen en algún lugar del mundo En España no Saca un deliver, O sea... A ver, que alguien me, me explique esto. Un surfista hawaiano tiene un Pokémon tipo hielo a lo Papá Noel. Que alguien me explique eso, por favor. Encima <coughs> no voy a poder luchar contra él porque es de tipo normal. Y encima puede tener algún ataque de tipo hielo, así que me da el mí que me voy a cambiar de Pokémon. ¿Y quién puedo poner? A Romel. Voy a tener que tosar un poquito, ¿eh? <tose> ha usado un presente. Que me quita vida. Vaya presente de miércoles. Eh, Vamos a usar ascuas. Yo. <tose> Chao Deliver, nos vimos. Nos vimos. Y Silent Nico se ha puesto ya a la par. Dice: Para dominar el surf hay que surfear. Y si te sale mal y te caes, ten paciencia. No te no te surfures. Qué malos. No te surfures. Surf, Qué malo. Qué malo, por favor. Venga, vamos a la playa. ¡Oh! Zona nueva. Playa Big Wave. Playa Granola. A ver. Primero que nada, buscamos objetos. No hay objetos. Tú no quieres pelear, no es a mí. Solo dar la tabara. Como un viejo que no tiene nada que hacer. Y esta me quiere contar su vida Este me está diciendo Que se está ligando a la de La Pamela Y A ver, dice, bueno, ¿quiere me tus puntos De bravura por regalo? Los PB. Vamos a ver Bueno Al menos raro, más vale, sí Hay objetos interesantes, algunos de otros los PB no es como comprar Es otra cosa, te lo está ganando por... Porque sí Oh, MT Ronquido, no, no, MT no Se lo puedo enseñar a los Pokémon Ronquido, campana Campanacura, Electrotela, Despejar Patada baja, Alboroto, Atadura Refuerzo, Onda, Voltio, Bloqueo, Última Baza Abatidoras, antojos, picaduras, robo, reciclaje y cancelarnos un ataque. Pero bueno, ya no, está muy bien, ¿eh? ¿eh? Dice esta señora. Hola, bienvenido a la playa Big Wave, el lugar ideal para disfrutar del surfeo Mantine. El surfeo Mantine, como su propio nombre indica, es una actividad que consiste en subirse a un Mantine para practicar surf. Domar las olas es una auténtica gozada, aunque los jóvenes de tu edad que quieren iniciarse en esta disciplina necesitan estar un poco más preparados. No es un deporte que se pueda tomar a la ligera, ¿sabes? ¿Qué tal si vuelves cuando seas un poco más fuerte? Estaré esperando ansioso tu regreso. O dicho de, de otra forma, te recibiré con las, con las aletas abiertas. Vale, pues mira, vamos a 25 minutos, vamos a irlo dejando por aquí y ya nos vemos si eso es en el siguiente capítulo. Mm, espero que les haya gustado. Si es así, que les haya gustado a ustedes, por supuesto, pues mira, puedes darle de like aquí abajo, puedes comentar lo que quieras en el, en el, en el vídeo, puedes darme tu apoyo, puedes decirme qué Pokémon te gustaría que, que salga, puedes decirme si quieres que le ponga tu nombre a un Pokémon, por favor díganmelo porque quiero ponerle nombres a los Pokémon y no, lo, no elegirlo yo ahí a, a lo bruto. Eh, y nada, espero que les haya gustado, si es así denle like nuevamente, suscríbanse si todavía no están suscritos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Ultra Sol Luzlo. Alola a todos, adiós.